Yo a ese nivel siempre suelo pensar que la diversidad, siempre la vendemos, y no es, es como un valor, pero la diversidad es incómoda. Tan incómoda como para que en algún momento pueda decir, oye, genial que sean diversos, pero oye, tú para un lado y yo para otro y ya está. Ostras, si son lo personal, en lo familiar, entendemos que hay proyectos que se rompen y proyectos que igual facilitan la vida de las personas. el que desde la legitimidad de la diversidad, la construcción de proyectos distintos, bueno, que, que también se pueda en un momento dado, entender que eso es posible ¿no? y que la diversidad como valor lo, podemos, lo debemos y lo podemos promover, creo que construye y crece una organización mucho más desde el diálogo de la diversidad y no desde el monólogo de la monotonía y de la uniformidad. Pero también tenemos que a la vez asumir que puede llegar un momento en el que para que estés bien y para que yo esté bien, pues cada quien tenemos un camino, ¿no? Y es legítimo, legítimo hacerlo, ¿no? Claro, ahí luego está el... el y, ¿Y cuál es la tensión? De, bien, bien, bien, pero eso hay que manejarlo, eso hay que gestionarlo, ¿no? Entonces yo a veces... Con la absolutización de la diversidad tengo un ligero problema, que es, parece como que no es. Es decir, que la diversidad siempre es tener que estar a la par, cuando la diversidad también puede ser, es. Ostras, hay tantos caminos que podemos construir realidades en las que cada quien pueda encontrar su camino, ¿no? y ver sus posibilidades, y crecer y, y vivir de acuerdo a lo que consideran. Pero yo también suelo reivindicar esa otra parte de la diversidad que que además creo que es necesaria y que yo creo que, que el sector también eh, la necesitamos cuando es necesario a veces hemos a, a, acompañado yo siempre me suelo acordar con las organizaciones que hemos acompañado a que se rompan internamente claro que se rompan no desde la eh, desde la eh, el, el, el, el, el, el ir en contra de las personas pero sí el, el, ya que emergen distintos y son legítimos. Entonces, adelante. ¿no? Pero bueno, no sé. Yo simplemente quisiera compartir una percepción de hasta qué punto entiendo que en este momento histórico la diversidad alcanza un carácter muy estratégico, porque cuando la ecología ambiental discute que la biodiversidad es la clave de la vida y que cuando se rompe la biodiversidad la vida entra en peligro, creo que nos está pasando lo mismo en la sociedad, es decir. En una sociedad tradicional, de alguna manera, la diversidad generacional estaba natural en la comunidad. La diversidad funcional entre el ayudador, el que recibía ayuda, la diversidad eh, de roles de género en un esquema patriarcal que debe ser superado, pero que de alguna manera no, no, no está siendo superado tal como creíamos. ¿no? De alguna forma, eh, eh, tenemos dejamos atrás el, el, el enfoque supuestamente patriarcal y mandato de género pero no construimos un nuevo contrato entre, entre los sexos ¿no? o la diversidad cultural como gran reto en la globalización ¿no? realmente en este momento las sociedades de bienestar, los estados de bienestar se están rompiendo por la incapacidad de reconocer al otro como un yo, como un, nosotros, como un parte de nosotros y la imposibilidad de gestionar la diversidad ¿no? si el tercer sector no está en el territorio haciendo posible la vida en la diversidad, que es lo que hace posible la vida, pues realmente creo que ya no somos esperanza de nada. Porque yo creo que en esta hora del mundo, francamente, es la clave de la sostenibilidad y también la clave de no entrar en el neofascismo o, o en el terrorismo, eh, vamos a decir, de lucha contra los, por los recursos naturales o en cualquier otra forma del caos que nos amenaza en un contexto de insostenibilidad global. Por tanto, el tercer sector como red inteligente muy pegada al territorio de personas con una voluntad solidaria de construir en la diversidad, me parece uno de los relatos más potentes para el tercer sector. Sí, puede ser importante siempre delimitar es decir, los diferentes campos de la diversidad. ¿no? Entonces, planteamos la diversidad nacional, la diversidad funcional, ¿qué es lo que hoy en la vida interna de las organizaciones se presenta como diversidad? Y creo que ahí hay una serie de retos son culturales dentro de las organizaciones eh, y que apelan al, al plano del reconocimiento de la diversidad que hay en la calle, que dentro de la casa también se pueda vivir, se pueda manejar y se pueda reconocer desde, desde el reconocimiento a la individualidad y también a lo, a lo, a lo colectivo. ¿no? Y luego está un poco el otro plano, igual que yo me refería al inicio, que es la diversidad desde el proyecto o ¿no? desde el fondo de, sí, del proyecto político que es cualquier organización. ¿no? Son como, quizá como planos distintos. ¿no? Que, que Creo que cada uno de ellos requiere manejo también específico. Las diversidades desde el tiempo actual, siglo XXI, desde la calidad de la sociedad en la que vivimos y la diversidad desde el, el concepto profundo del proyecto político que es cualquier organización. Es otro plano. Están conectados, están muy conectados, pero eh, creo que tiene su naturaleza particular.